Bueno, es una amplia gama de, de tecnologías de la información que pueden ocupar los estudiantes. Uh, es, Yo creo, dependiendo del maestro, qué, qué tipo de herramienta tecnológica utiliza para que el estudiante pueda hacer uso de ella. Aquí tengo que hacer actividades, contestar contestar este algunos ejercicios y leer para anot hacer anotaciones en un cuaderno de trabajo donde, donde después me sirve para repasar y poder hacer mis exámenes, mis evaluaciones Escuchamos audios, vemos algunos videos, leemos artículos este, usamos diccionarios que vienen aquí incluidos en el sistema hojas de trabajo donde también encontramos varias actividades y podemos llenarlas. Principalmente los recursos que tenemos nosotros en la universidad son pues, los internet, el internet, foros. Eh, nosotros tenemos la plataforma de Eminus, en la que nosotros trabajamos en concursos en línea, en cuestión presencial. Bueno, utilizamos diccionarios electrónicos que utilizan ellos en sus teléfonos celulares. Ya no es necesario que neces tengan un diccionario. Si no lo tienen en línea y tienen la ventaja de que pueden ellos, eh, si no saben cómo pronunciar la palabra, ellos pueden escucharla eh, y decir, ah, así se utiliza, ¿no? o así se ocupa. Toda la parte este, de apoyo para los candidatos existe en línea. Es decir, que hay toda una serie de exámenes que una vez que, es que el candidato está registrado para este, uno de los exámenes de XAVED, Ex Puede entrar en la página de Exaver y ahí está toda la, la información sobre los exámenes, exámenes muestras que pueden bajar y to tomar. Las tecnologías me han dado una forma más eh, práctica y más eh, interesante para los estudiantes, para esta generación de estudiantes universitarios, en la que ellos pueden utilizarlas y no les cuesta trabajo, tienen interés y bueno, las, este, las ponen en práctica en el salón de clases, fuera del salón de clases, este, en sus casas, en un, en un centro de cómputo. Bueno, hay distintas formas de utilizarla dependiendo de la modalidad o ambiente de aprendizaje. De hecho, este, creo que en estos momentos en cuestión de educación y modalidades e innovación educativa, los centros de idiomas tienen mucho o han hecho mucho uso de las TICs. En el caso de la modalidad presencial, pues con algunos maestros, no con todos, va desde el uso de, de algunas herramientas este, de Office, digamos un PowerPoint, un Flash, un tipos de herramientas que pudieran ser para enriquecer este, sus conocimientos, hasta el uso de algunas plataformas. Um, va desde todo, desde el primer momento en que el alumno llega y todo el seguimiento que se les hace de su progreso en, en uh, una base de datos que se tiene para llevarlo, que es desde el registro, su cardex electrónico, no el de la universidad, sino un cardex práctico en el que nosotros, que esa es la parte de práctica administrativa de, del seguimiento del alumno, en el que se va registrando todas las actividades que ellos van realizando en el centro de autoacceso a lo largo del periodo escolar. Esa es una herramienta indispensable para nosotros al momento de evaluar a los estudiantes o de las asesorías para que él se dé cuenta en su automonitoreo qué le está funcionando, qué no le está funcionando, pero lo tiene todo ya registrado conforme va avanzando. Sin contar también las aplicaciones, por ejemplo, que tienen otro tipo de, de, de aparatos como los iPods o los eh, iPads, que no necesitas tener internet, puedes bajar una aplicación, puedes practicar tu inglés, puedes aprender vocabulario. Y, y ellos están ahí entretenidos, trabajando, compartiendo con otro chico. Y bueno, hay un sinfín de, de herramientas y de uh, aplicaciones en las que los chicos, no nada más tú como maestro las investigas en internet y les sugieres, oye, échale un ojo a esta, a esta página que está aquí, échale un ojo a este video, sino incluso o sea, ellos mismos te, son capaces de indagar y decir, ah, mira esa me gustó, este, está más clara la explicación aquí, mira que hay más ejemplos, lo postean para que los vean los, los demás compañeros y bueno, es un intercambio que para mí es más rico y mantiene al estudiante más activo este, en su aprendizaje y no nada más es la, la, la visión hacia el maestro, o sea, el maestro dale todo, dale todo, aquí hay fotocopias como antes, ¿no? aquí está el libro de texto, aquí están estas tarjetas, comenta, sino ya se van a lo que es el un poquito más real el asunto del aprendizaje. En un centro de autoacceso pues obviamente tenemos desde materiales digitalizados, links a otras herramientas, otras páginas este, gratuitas, tenemos un uso muy intenso de la computadora. Eh, para mí es muy conveniente venir a proceso porque administro mis tiempos, puedo venir a cualquier hora del día y nada más como que vaya yo este, entregando a tiempo mis actividades y pues yo, yo soy la que aprendo lo que quiero aprender en este centro, eh, me autoenseño y nada más apoyándome de, de lo que encuentro aquí en la computadora y lo que, las actividades que los maestros y nos están dando.